las siguientes. En el ámbito internacional, señores, miren, cámaras captaron presunto autor de atentados que dejaron casi 300 muertos en Sri Lanka. Ahí está, tremendo terremoto de 6 grados deja muertos y atrapados en derrumbes en Filipinas. En el ámbito nacional, doctor, resulta herido durante enfrentamiento en hospital Darío Contreras, no se lo pierda a continuación. Miren, un hombre se crucifica en contra del relleno sanitario en Cofresí, Puerto Plata. Ahí está. Militares, salva mujer, intentó lanzarse al mar Caribe con fines suicidas. Posiciones encontradas por la posición de la Iglesia Católica. Frente al gobierno, recuerden ustedes el sermón de las siete palabras En el ámbito local regional para hoy, las noticias también serán las siguientes Miren señores, doctor, vamos a ver, ahí está, reconocen poetas y escritores Aquí en San Francisco de Macorís, a propósito del Día Internacional del Libro Danilistas reaccionan ante los pronunciamientos de la Iglesia Católica sobre el gobierno que encabeza Danilo Medina. Ahí está, a continuación, no se lo pierda. Estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo vuelven a impedir la docencia por falta de maestros. Educación asegura, gestiona la designación de maestros en Politécnico Manuel María Castillo. Hombre dice, hirió otro machetazos por venganza en el sector Santa Ana. Aquí en San Francisco, joven denuncia, fue agredido por la policía en el sector Ugamba. Ahí están los golpes. Apresan joven, acusado de robar motocicletas, aquí en San Francisco de Macorís. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa, sobre todo. donde cámaras de vigilancia captaron el presunto autor de atentados que dejaron casi 300 muertos en Sri Lanka. Cámaras de vigilancia, mírenlo ahí, captaron el momento del presunto autor material del atentado perpetrado el pasado domingo en la iglesia de San Sebastián, en la ciudad de Negombo, Sri Lanka, momentos antes de que una explosión arrasara el templo. Miren esto, donde en esa mochila se dice que este hombre cargaba con las dinamitas los explosivos que dejaron al traste de un saldo de más de 300 personas muertas. Increíble, señores, mírenlo ahí una vez más. En el círculo rojo se muestra por allá la persona que ve movimiento eh, cargando una mochila. Ahí está cuando penetra entonces ya al templo. Y fue este hombre, mírenlo ahí. Increíble, señores. Más de 300 muertos. Impactante. Impactante. Ahí está. Miren.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 que los desaparecidos, cifras, ¿verdad?, son 24. Recuerden ustedes que, como siempre hemos dicho, cuando ocurre este tipo de fenómeno, los datos son impredecibles. Pues, debajo de esos escombros, se puede deducir que hay personas todavía. Y los que no aparecen también se pues, cuentan como desaparecidos. Mientras tanto, las autoridades filipinas... Continúan con sus labores de rescate para tratar, verdad, de que el número de víctimas no siga incrementando. 6,3 fue el terremoto que sacudió ayer a Filipinas y hasta el momento el saldo es de 11 muertos. Ojalá y que no siga, que no se sigan contando más víctimas y que si hay personas debajo de esos escombros estén salvas todavía, estén vivas, mejor dicho. Miren, recordarles que el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. El experto en la colocación del GPS es Eli. El experto en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo es Eli. No invente usted, llame a Eli porque él es el que sabe. Comuníquese con nosotros a los teléfonos en pantalla o visítenos en nuestro local de la Avenida Libertad próximo al Liceo Ercilia Pepín. Uno solo, aquí en San Francisco, el come llaves, es Eli Llaves. Échele combustible total y dele a su vehículo sin miedo. Todo el mundo, los dominicanos, solo consumimos combustible y lubricantes total. Distribuye en nuestro país, Grupo Cometa. Dele duro con total, el que más rinde. qué bien Y óptica máxima visión es la óptica número uno. Las mejores monturas con lentes de todas las marcas, las de su preferencia, la tenemos nosotros. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente. Visítenos en la calle Castillo Esquina de la Cruz, frente al porvenir. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión.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 de toda la provincia. Miren, señores, un doctor resulta herido durante un enfrentamiento en el Darío Contreras. Un médico resultó herido la tarde de ayer en un medio de un conflicto entre familiares de un paciente y agentes de seguridad del hospital Darío Contreras. Si usted piensa que en el hospital San Vicente de Paul es solo donde han ocurrido, donde se han significado eventos de esta magnitud, no Mírenlo ahí, el Darío Contreras también forma parte de los hospitales donde suceden esas confrontaciones, específicamente también en el área de emergencia. Veamos. Un médico resultó con una herida leve que ya fue curado y está en su casa en estos momentos. El hospital...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 Estaban las declaraciones de una de las afectados específicamente una mujer, al momento de que eran conducidos por la policía. Y veíamos también las declaraciones de Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud. Un hombre se crucifica en contra del relleno sanitario en Cofresí. esto en Puerto Plata. Se trata de Mario Almonte, el director de los Derechos Humanos en Puerto Plata quien se crucificó en protesta contra el vertedero de Cofresí, Puerto Plata. Escuchemos entonces. Adelante. Señor presidente, es un crimen poner un relleno sanitario al frente de un complejo turístico como lo es Cofresí, señor presidente. No permita que sigan abusando del pueblo y de usted como persona cogiéndolo de tonto, señor presidente. Bueno, señores, qué manifestación por parte del representante de los derechos humanos en Puerto Plata, increíble. Y por una causa justa, es eh, muy justa. Miren, Militares salvan una mujer que intentó lanzarse al mar Caribe. Dos militares impidieron la tarde de ayer que una mujer se suicidara según se parecía o, o se ve en el video. Que quería lanzarse esta mujer hacia el mar Caribe. Ahí vemos imágenes en ese momento en que los militares impiden este suicidio. Y vamos a ver un poco del audio y escuchemos el audio ambiental de lo acontecido. Adelante. No, no, me hagas el no, no, no, no, no, Vamos a hablar ven, ven, ven, ven, vamos a hablar, Moreno, razones, porque tú la vida y tú no, no, no, no, no, Está hermosa. Problema para tú tienes problemas. Eh, hey, tú tienes problemas. ¿Qué te pasa, dime? No, para arriba, para ¿Tú crees hombre. que hay razón para tú tirarte? Hay personas que no tienen las dos manos ni los dos pies. Si tú tienes algún problema, tú puedes salir de un problema. Hay personas que no se pueden levantar de una cama. ¿Tú entiendes? Vamos para allá arriba, vamos a hablar. A vamos para la guagua, bueno. Yo te voy a refrescar la memoria. Vemos el momento, señores, y sobre todo destacar, resaltar, valorar el trabajo realizado por esos agentes. En principio, eh, por impedir, verdad. Mirelo ahí cuando la, la agarran, la sostienen, la libran de este. De esto que esta mujer quería cometer y donde cosas horribles quizás estaban pasando por su mente. Pero destacar las orientaciones que le formuló ese, ese militar específicamente al momento de decirle, de decirle, ¿verdad?, aconsejarla de que ella estaba viva, de que tenía sus piernas, sus brazos, de que hay otras personas que no pueden valerse por sí misma y aún deciden vivir. De que hay personas que con, con condiciones físicas eh, no apropiadas y que no desean estar así, pero nunca han pretendido quitarse la vida. Y él le decía: Ven, vámonos. Una mujer como tú, tan bella, morena, eh, vamos para refrescarte la mente. Mírenlo ahí cuando, y de repente entonces, sin verdad, porque pudo hacerlo rápido, él la sostiene y evita de que eso ocurriera. Yo creo que ese militar debe ser premiado, caramba, resaltar la labor que ha hecho. Por salvarla y por orientarla y al igual que ese militar muchas personas pudieran seguir aconsejando a otros que piensan que todo está perdido para ellos y no es así. Porque mientras estemos con vida todo puede suceder y aquellos problemas que pensamos que son tan agudos podemos buscarle soluciones eh, inmediatas. ¿Por qué no? qué bien. Miren posiciones encontradas por la posición de la iglesia católica frente al gobierno. Las fuertes críticas de la Iglesia Católica al proyecto de reelección, a la falta de independencia judicial y a la apatía contra la corrupción, enfrentó ayer a diversos sectores, entre ellos los legisladores, que entienden que al gobierno no le conviene enfrentar a la cúpula católica. Vamos a escuchar declaraciones. Recuerden ustedes que en el sermón de las siete palabras, estos eh, sacerdotes, obispos, eh, ...han criticado y han dicho de que los políticos, el gobierno pretende perpetuarse en el poder. Escuchemos. No vamos camino de una dictadura. Eso no, lo, no cabe en la cabeza de nadie. Que miren y miran antes de hablar. Porque esas son, esos son pronunciamientos que no son reales y que son dañinos. No hay por qué estar en una contradicción, yo te digo...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 que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Ahí están las reacciones específicamente de legisladores. En el ámbito local regional no se pierde un poco más adelante, porque tenemos reacción también por parte de Danilistas aquí en San Francisco de Macorís, que nosotros le cuestionamos a propósito de los pronunciamientos formulados por esos sacerdotes de la Iglesia Católica. Al WhatsApp inmediatamente y el 3697 nos dice para felicitar a Mariana, quien está de fiesta de cumpleaños con un amor inmenso de parte de sus hijos, nietos y Andri. Besos. Muy bien. Felicidades para ella. Yolanda Marte nos dice por aquí, apresan hombre acusado de agredir y amenazar de muerte a una mujer en San Francisco de Macorís. Bueno, ahí está, reportera Yolanda. Continuamos con Elsa desde Las Guaranas, activa. Buenas tardes, Blady, aquí esperando a las informaciones. Dios te bendiga, el número uno al mediodía. Gracias, Elsa. Wilton Gómez, como de costumbre, nos dice que se mantiene activo. Gracias, Wilton. 6587 nos dice por aquí. Hola, vladi favor de felicitar a la reina de la casa que hoy está de cumpliendo sus 18 años y de parte de Jocelyn, su madre. Bendiciones para ella que cumpla muchos años más. Juan Herrera desde La Joya nos envía una postal. Buenas tardes, Vladi. Reciba paz y bendiciones en este bello día de su amigo Juan Herrera. Muy bien, Juan. Bendiciones. 0613 activo también con nosotros. Nos dice por aquí. Vladi, para que me felicite el niño Aaron, que cumple sus tres años. Bendiciones para Aaron. Se le ve que muy simpático. Al corte. El regreso, más noticias en esta su fuerza informativa. ¡Sobre todo! Miren, En el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Libro. Semana de la Lectura que se lleva a cabo en la Biblioteca Ilma Contreras, aquí en San Francisco de Macorís, y donde muchas personas amantes a la lectura, los libros, poetas, escritores, ensayistas han estado visitando la Biblioteca Municipal durante esta semana, pero en el día de hoy, repito, se conmemora el Día Internacional del Libro. Por ende, la Biblioteca Municipal y su dirección quiso reconocer a algunos poetas y escritores de San Francisco de Macorís por sus aportes, por lo que han hecho. Vamos a escuchar las declaraciones de la licenciada Berenice Castellano, quien es la directora de la Biblioteca Municipal, Ilma Contreras. Adelante. Extender la invitación a todo el pueblo de San Francisco de Macorís para que se dé cita. A partir de ayer comenzamos con la que es la semana del libro y la lectura. Esta vez eh, le estamos haciendo en honor a esa gran maestra escritora Esperanza Pichardo. Iniciamos ayer con una rueda de prensa y hoy tenemos un acto de reconocimiento a 20 escritores y poetas Franco macorizanos que con su valioso aporte a través de la lectura, a través de la escritura, pues han llevado y han contribuido con el desarrollo de nuestra sociedad Franco macorizana las, las, actividades. las actividades están programadas del 22 al 26. Cerramos el viernes 26 con un gran taller sobre, lo, sobre el uso del, del libro. ¿Qué representan los reconocidos ya para, para la lectura y para la cultura de nuestro pueblo? ¿Qué representación tienen ellos? ¿Quiénes son ellos? Tenemos un listado de 20, dentro de ellos está Esperanza Pichardo, está Lodia Pichardo, está William y una serie más de escritores de nuestro pueblo que han contribuido, como te dije, al desarrollo de nuestro pueblo. Bueno, ahí está, qué bien. Así que le seguiremos dando continuidad a los actos, las actividades. Iniciamos, Se inició en el día de ayer, como decía Berenice, se continúa en el día de hoy con los reconocimientos a esos poetas y escritores. Y qué bien, leer es aprender, señores. Y ahí vemos imágenes del acto realizado la mañana de hoy en la Biblioteca Municipal. Miren, a raíz, a raíz de, perdón, de los pronunciamientos formulados por sacerdotes de la Iglesia Católica, específicamente en la capital dominicana, en medio del sermón de las Siete Palabras, en eh, medio de la Semana Santa, esto ha generado muchas opiniones, pues han criticado que los políticos actuales y el gobierno en principal pretende perpetuarse en el poder, desafiando la constitución de la República Dominicana y, ¿verdad?, lo que... Establece la constitución a no una reelección según ellos Vamos a ver pues en el día de hoy en medio de un acto aquí en San Francisco de Macorís donde se anunció una actividad para este fin de semana Nosotros cuestionamos a los danilistas, peledeístas danilistas de la tendencia del gobierno sobre los pronunciamientos de la iglesia católica ¿Qué opinan esos peledeístas danilistas? Adelante La declaración de la iglesia realmente, eh, eh, como siempre... En el sermón ellos dan un mensaje y la posición del gobierno es la que dio era el José Ramón Peralta en el día de ayer. Bueno, pienso que la iglesia juega su rol. Ellos representan una parte importante de la sociedad dominicana y tienen un juicio que nosotros respetamos. No necesariamente lo compartimos, pero vivimos en democracia. Este es un gobierno extremadamente democrático y que respeta el libre pensamiento de todos los demás de modo que nosotros respetamos la posición de la iglesia pero no la compartimos no yo creo que la, la iglesia católica eh, en democracia en la democracia que estamos tiene derecho a expresarse pero el gobierno no quiere respetarse en el poder jugamos la democracia yo creo que la iglesia tiene, tiene todo todos sus derechos y eso es democracia lo que la iglesia está expresando también es democracia la, las dictaduras traen siempre retrasos y lo que exhibe ahora mismo el gobierno del presidente Danilo Medina es progreso. La iglesia tiene derecho a reclamar, igual que la sociedad civil también tiene derecho a reclamar a las iglesias, porque las iglesias son agrupaciones de orientación y también todo eh, Tenga derecho a opinar debe de respetarse. Yo creo que el señor eh, arzobispo fue sacado de contexto o se, se equivocó en el sentido de que el hecho de que hay personas promocionando la religión, eso no, eso, no, eso no es una cosa del otro mundo. Si hay un partido y un gobierno democrático es el partido de la liberación dominicana. Lo ha demostrado con los hechos, no con las palabras, con los hechos. Yo creo que fue sacado de contexto el cardenal. está la reacción, reacciones por parte de los peledeístas anilistas eh, a raíz de los pronunciamientos eh, formulados por los sacerdotes de la iglesia católica donde han manifestado que el gobierno, sus políticos pretenden perpetuarse en el poder señores. Bueno, ahí está.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 del Politécnico Manuel María Castillo volvieron a impedir el proceso de la enseñanza, pues salieron a la calle, ahí está con pancarta, con consigna, bajo la supervisión de agentes policiales, mírenlo ahí, porque sigue reclamando el, la designación, el nombramiento de maestros que según ellos necesitan allá en este Politécnico. Le cuestionamos a la jovencita, la vocera de los estudiantes, y vamos a ver, por qué llegó un profesor, pero aún restan más, faltan más. Escuchemos sus reclamos. Adelante. Four, Pedimos tres, y nada más llegó uno, faltan dos. Eh, la infraestructura, eh, lámparas, abanicos, falta de un comedor, cucharas, vasos, entre otras cosas. ¿Cuál fue que llegó? El de inglés. ¿Y cuáles le hacen falta entonces? El de informática y, el de, y un técnico de biología. ¿Qué han decidido hacer entonces ustedes? Eh, paralización de las clases por el día de hoy. ¿Qué le dicho los maestros? Nada. ¿Hasta cuándo continuarán ustedes? Esto? Hasta que lleguen los dos maestros que faltan y se vea aunque sea un arreglo en el centro. ¿Cuáles son las problemáticas que tú crees? Bueno, la, los dos maestros que faltan, la infraestructura, como pueden ver es, eso está debaratado, eh, falta de comedor, cucharas, vasos, falta de medicamento, equipas, equipamiento artístico, desayuno incompleto, varias cosas. ¿Consideran ¿Sí, pues, ustedes que este centro ha sido catalogado como un politécnico ¿Cuenta con las herramientas para...? No. Incluso un curso dura hasta 15 horas de clase libre. Por eso, por Politécnico, no tienen profesores para contar. Al Liceo Manuel María Castillo, anterior, porque ha sido transformado en Politécnico, pero ya ustedes han escuchado de la propia estudiante que dice que no, cuentan con las condiciones, este centro educativo para ser catalogado como un Politécnico. Le faltan maestros, herramientas y otras demandas que, según ellos, las autoridades no han podido resolver. Más adelante, en el ámbito, continuaremos con esto, eh, vamos al WhatsApp, porque escucharemos las declaraciones de la directora del Distrito 0705, más adelante, la respuesta que tiene la maestra idaña Rosario a la estudiante. Pero vamos al WhatsApp para ver entonces, en estos momentos, donde el 0513... Nos dice por aquí, Vladi, pregúntale a la gente de Inapa que la cloaca de Villaverde, ¿para cuándo? ¡Wow! Problemas por allá. Ahí está. Miren, el 4511 nos escribe por aquí. Buenas tardes, hermano. Usted sabe eh, que el problema del medio ambiente es de todo. Hable de eso, por favor. Eh, vamos a ver, nos envía un video a ver de qué trata. Así está. Bueno, al, al parecer la persona que nos envía, ¿verdad? Para que recojan todas las cosas plásticas. ¿Y usted sabe lo que esos delincuentes hacen? Que lo tiran a la caña. Bueno, ahí está crítica, ¿verdad? Los plásticos que vierten la persona, que tiran eh, en, la, en, en el río, el plástico, caramba, que eh, debemos incluso que reciclar porque la eliminación del plástico dura muchos años y esto contamina al medio ambiente. Hace una crítica también al Estado, según él, ...de los daños que se están causando al medio ambiente... ...y claro está hermano mío, le secundo justamente porque el medio ambiente... ...todo es lo que nos rodea y debemos de preservarlo para nosotros... ...y para nuestra generación venidera... Eh, o sandy ya leímos verdad, ahí está la señora que nos envía por aquí... ...Kelvin Burgo, buenas tardes Vladimir, por fin mandaron el agua para Pueblo Nuevo... ...muy bien, enhorabuena entonces Kelvin... Lo librito desde la urbanización Toribio Piantini nos envía por aquí una linda postal. A la pausa. Al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Vamos a escuchar lo que nos dice la directora del Distrito Educativo 0705 sobre los reclamos y la petición por segundo día consecutivo se irrumpe el proceso de la enseñanza en el Politécnico Manuel María Castillo por la falta, según los estudiantes, de maestros. Escuchemos entonces a la directora del Distrito Educativo 0705, Adelidania Rosario. Adelante. En un primer momento, ellos nos entregaron el pliego de demandas. Nosotros le dimos una explicación de cada uno de los puntos, el por qué. Gracias a Dios que llegó la primera transferencia, que era una de las cosas que ellos exigían, porque en el liceo no había dinero. Y ellos también establecían la parte de lo que son los docentes, que es una prioridad para ellos. Y tienen razón en esa parte, de exigir los maestros que les faltan. Pero eso no significa que ellos deban impedir el resto de, de, de tiempo que se le dé docencia a ellos, que se le imparta la docencia, porque si bien es cierto que le faltan dos maestros y que la maestra de idiomas tuvo que retirarse del centro a finales de enero porque tenía una situación de salud con sus hijos. Entonces sí estamos buscando una persona para suplir esa parte y en el día de ayer nos apersonamos al técnico profesional que es el departamento que, re que recibe los expedientes de los maestros que le faltan a ellos. Eh, Tuve una conversación con Mercedes Matrillé en la que ella me comunicó que ya los expedientes están en el Departamento de Recursos Humanos. De hecho, me entregó una copia de la relación que ya ella había entregado a ese departamento. Y en ese momento también se comunicó con la directora del Departamento de Recursos Humanos, Vivian Baez, a lo que ella le respondió que posiblemente en el día de mañana se estén reuniendo con el ministro. Para trabajar este caso. Aproveche durante todo este mes la Feria Pyme de LIR Comercial. Todo este mes de abril donde todos califican. Usted puede llevarse lo que usted siempre ha deseado al mejor precio. Porque solo usted puede conseguirlo en la Feria Pyme de LIR Comercial. Donde todos califican califican recuerde que don andrés bar es el lugar que usted desea visitar para pasar el momento tranquilo acogedor divertido la mejor musicalización el mejor ambiente bebidas nacionales e internacionales al mejor precio solo nosotros carretera san francisco de macorís nagua en el kilómetro siete y medio en llaves ahí está don andrés bar para pasar un momento acogedor agradable Don Andrés Bar, visítenos. Miren, un hombre dice, hirió otro a machetazos por venganza en el sector Santa Ana. Recuerden ustedes que ayer presentábamos a Antonio Contreras. mírenlo ahí, herido de machetazos. Recibió una herida en la cabeza también. Y hoy nos encontramos con Leury Sabiel, mírenlo ahí. Este personaje que dice del por qué hirió a machetazos Antonio Contreras. Dice que lo hizo por venganza y porque le robó también un collar. Escuchemos a este hombre. Adelante. Sí, Antonio Mandeja, fui yo a lo corté. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él le dio a Danielito. Y le dio a Danielito y lo corté yo. Para que tú pagues el muerto. Yo fui, matar, yo fui a matarlo a él. ¿Pero por qué? Porque él le dio a Danielito, mi hermano. Danielito amigo mío. Danielito en el bico y yo lo corté a Antonio anoche. Antonio fue el que lo cortó, fui yo. Danielito lo pagó. Antonio, tú sabes, Antonio Bandeja, que yo te cortó a ti, pero le manda eso ya, Antonio? Pero, ¿Por qué tú lo cortaste? ¿Por qué? Por venganza. ¿Por venganza, entonces? Una cosa, cosa que me robó. ¿Qué fue lo que pasó? En el punto de la vía nevada, me dio un cachazo, Brian, porque vaya en mi mano. Brian, te repito, te quiero, pero tú sabes que yo ahí porque no quiero. ustedes se encontraron en un punto de droga, pues? Sí. ¿Y pero qué son eh, ustedes primero? Y yo, soy, yo soy la gente fausto, de muerto y llevo, y de personaje. Ok. ¿Por qué pasa? Que yo soy fiel a la gente mía está en cama, yo, yo no me nada por eso. Que cabo yo te abetique, ve cómo me enganó. es mi mano, y moncito por me lo matan. Ya. Le llega? Entonces, a quien tú heriste en la cabeza, tú me dices que fue por venganza, que lo hiciste. Sí, pues una puñalada me dio en el paya. ¿El pintor te dio a ti primero? No, el pintor no con un collar de gozado, gozado con negro, el gozado con blanco, azul con negro y tiene una medalla de quito. Pero tú también lo, lo, lo, lo heriste, el pintor. Le di cuatro machetazos. ¿Dónde? En los brazos, en todas partes, en la cabeza, en todas partes. No te arrepientes de haberlo hecho. No tengo, no tengo motivo de arrepentirme porque es muy violante, me voy a, a collar mío en Semana Santa, que se hace. Yo no tengo unidad, la gente que lo días te la muerte. Ay mi madre. Este hombre dice, ya ustedes escucharon, los machetazos que le propinó según él al otro. Mírenlo ahí, Antonio Rosario, que ayer lo presentábamos. Y él dice que no se arrepiente, que no tiene motivo de arrepentirse porque Antonio primero lo hirió a él. Eh, también había, lo hizo porque también él había herido a su hermano, porque le había robado un collar. Increíble, señores, hay cosas que hay que verlas para creerlas. Eso fue en la y hoy que nos encontramos con esta persona. Él abunda por las calles, bula por las calles. Dijo, ayer tú presentaste a Antonio, yo creo que tú me entreviste hoy que te voy a decir por qué lo herí, por qué le propiné los machetazos y si no me arrepiento. Y ahí está, señores. Wow. Miren, un joven denuncia fue agredido por la policía en el sector Ugamba Así que dice que recibió golpes en diversas partes del cuerpo Porque lo estaban confundiendo con otro Por robo de motocicletas Vamos a escuchar, mírenlo ahí Los golpes que presenta en su cuerpo Y escuchemos, adelante No, yo llegaron de aquel lado, buscando a un muchacho de atrás, a piña. Entonces, cuando llegan por aquí, viniendo, me agarraron, comenzaron a policíaje conmigo, me dieron mucho golpe y vaina. Entonces, salió la comunidad ahí, me quedan soltar y no podían porque ya yo tenía mucho golpe, ¿me entiendes? No me a no soltar. Cuando me llegan a y me llevan por atrás porque me llegan con mucho golpe. Entonces, me soltaron porque yo tenía demasiado golpe, ¿tú ¿me entiendes? Llegó un fiscal, ya el procurador. Entonces, allá yo estaban asustados, tuvieron que soltarme, tú me entiendes, porque yo tenía demasiado golpe, porque yo me maté demasiado, ¿me entiendes? No, pues nada, nada, yo estaba aquí mismo en mi casa, en mi, en mi de casa, y me llevan de casa y de Pero A la hora de detenerte, ¿qué ellos comentaron? ¿Por qué te meten? Práctico? Nada, no, pues nada, agarrar y una vez y ya, pues nada. ¿Y por qué te golpearon? ¿Tú te resististe o qué pasó? No, nada, me dieron y una vez. ¿Tienes alguna vieja rencilla con alguien que ha tenido antecedentes penales? No, nunca. ¿A qué crees entonces que se debe entonces la agresión de los policías? Abusadores que son, eso es lo que son, abusadores adelante, ¿planeas dar seguimiento al gasto para ver si los policías al menos son suspendidos? Bueno, la familia mía tiene eso, todo el mundo tiene eso, la comunidad también. Sí, en general hay que agarre, eh, que agaje, corría a esos policías, que dejen de estar abusando con... Un... Porque si eso es uno, que uno no es de nada, que será a pile de muchachos que andan en la calle y sin hacer nada, que abusan como, como nada na, más na, no soy yo. Son muchos porque aquí vinieron ellos y arrancan con todo el mundo, con el que no es de nada na. Porque ellos saben quién es quién, porque ellos cagan fotos de quién es. Entonces, ellos no pueden confundir a nadie con nadie porque ellos saben quién es quién y ellos saben quién yo soy. Porque yo no robo, ni vendo droga, ni nada. ¿Me entiendes? Entonces ellos no pueden venir a abusar conmigo en mi casa así conmigo, Por eso yo tengo que ponerme producto brigado, Porque me iban a matar aquí, era dándome golpe. Bueno, a raíz de los golpes que este joven recibió, eso fue en Ugamba. Buscaban otra persona, buscaban José Abel Castillo Polanco. Eh acusándolo de robo de motocicletas este joven dice que fue golpeado injustamente luego lo soltaron porque se demostró que él nada tenía que ver con eso, o sea lo golpearon de manera injustificada pues en la tarde de ayer también el periodista Pedro Fernández entregó a José Abel Castillo, este joven que es acusado por la policía de cometer actos de fechoría específicamente robos de motocicletas ahí está y vamos a ver entonces, tras los cuestionamientos, qué nos dice este joven sobre esas acusaciones que pesan en su contra de robo. Adelante. De robo, de la mujer, Pues yo no sé de mujer. Mi hijo no sabe de eso. Mi hijo no sabe. De la de vale que yo no se lo de robo. De la mujer sí, yo puedo pagar, yo no sé de robo. No, eso de robado ah, no, de robado no, ¿De ¿De ¿De de el, o no? De el que me está acusando de robo, a mí yo no sé, el que me está acusando de robo? la tía de ya está pagando para que digan que soy yo, el, a, que pre a, el presidente de la Junta de Vecinos, okay. el presidente de la Junta de Vecinos, para que digan que soy yo. ¿Quién es el presidente de la Junta de Vecinos? Yo no sé cuál es, yo no sé cuál es, yo no sé de robo, nada. ¿Dónde tú recibes, mi amor? ¿Me recibo o qué? ¿Dónde tú recibes? Ah, tú es un yo vivo un Ugamba, ahí que tú te estabas resistiendo ayer a ser apresado? ¿Por qué? No, yo, que no me enteré que era por pues, el robo que me están buscando. Ahí de una vez me entregué, pues yo no por pues, robo, porque por pues, la mujer. Eh. Para que no me metan vaina, que no me metan chivos por vaca. La mujer mía. ¿Cuál es el nombre de ella? Ella, ella se llama Cuca, ella le dicen Cuca a ella. Se malísimo esa mujer. Pues este, este joven entonces deberá de demostrar ya a través de un abogado ante los tribunales su inocencia sobre esas acusaciones de robo, señores. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares durante esta hora. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. Ha ha ha ha.